Vamos a hablar de un tema bastante interesante que seguro alguna vez escuchó o está muy familiarizado o familiarizada con las criptomonedas, el blockchain. Eh, ¿Qué son estos temas a propósito de este libro que va a ser presentado mañana? Que titula Centralizando la blockchain Genealogía del dinero virtual y el boliviano como stablecoin. Un libro para los bancos centrales y economistas del siglo XXI. estamos acá bien, el autor Oscar Olmedo chuquimia que está junto a nosotros esa noche, Oscar economista, analista y operador de la Bolsa de Valores de Nueva York especialista en blockchain y en banca central, un gusto ¿Qué tal? Acá, buenas noches muy buenas noches, muchas gracias por la cobertura sobre todo invitar a mañana a la presentación de este libro que es de vanguardia a nivel mundial, es decir, ni siquiera es teoría económica Uh, modernas. Estamos hablando de lo último en lo último en teoría monetaria uh, basada en algoritmos computacionales y con un montón de ventajas, ¿no? Bueno, hoy vamos a intentar descifrar un poquito este mundo. Nosotros tenemos un segmento acá que se llama mundo paralelo, que tiene que ver con las redes sociales, que se mueve por allá. Eh, un poquito vamos a ir de lo particular a lo general para llegar a la blockchain. Eh, hablar de qué son las criptomonedas, uh -huh. eh, este término que por ejemplo, en el caso de Bolivia, las criptomonedas no están autorizadas, eh, no son legales, diríamos. Eh, ¿Qué son y qué ocurre en el vecindario o en los otros países en torno a las criptomonedas? Perfecto. Yo creo que bueno, lo más difícil es definir blockchain y creo que la forma más fácil de definirla está en, eh, está en establecer para qué sirve. Eh, la blockchain nos sirve principalmente para enviar dinero a cualquier lugar del mundo de forma inmediata, de forma gratuita, es decir, con comisiones cercanas a cero, y sobre todo nos permite actualmente eh, evitar el dólar como moneda vehículo, que es que es un problema internacional. De hecho, es decir, de utilizar dólares para mandarlos a otro país es sumamente costoso, demora mucho tiempo y tenemos muchas restricciones en temas de tiempo y dinero. Ah, ya, entonces la blockchain no está necesariamente ligada. ¿A las criptomonedas o al dinero virtual? Eh, está ligada, pero no es lo mismo. La blockchain es la tecnología, es un internet del dinero. Es internet decir, del dinero. Sí, yo lo denomino así porque es como el internet que tenemos, simplemente que en vez de mar mandarnos correos electrónicos, nos vamos a mandar dinero. Entonces, como vamos a mandarnos dinero, algo muy preciado, necesitamos una tecnología muy segura y de eso se, se encarga la blockchain. Ahora, ¿la blockchain es una aplicación, es un programa, es, le pertenece a una empresa o es algo así como universal? Es una red mundial como el internet. Ah, es ok. lo mismísimo. Es por eso que nadie la puede prohibir porque ya es una red mundial que funciona en cada computadora prendida que tiene, por ejemplo, que está, trans, que está transando con dinero virtual. Su computadora está ligada a otras computadoras alrededor del mundo, igual que tu computadora cuando te conectas a Google está de alguna forma vinculada con las billones de computadoras alrededor del mundo compartiendo información. Solo que ahora con la blockchain ya no vamos a compartir información, vamos a compartir dinero. ¿no? O sea, diríamos, es como tener una cuenta de correo electrónico. Así como tengo un, mi cuenta de correo electrónico, puedo tener mi cuenta bancaria, una mi cuenta cual. bancaria virtual. Exactamente. Que no está afiliada a un banco. Perfecto. Exactamente. ¿Y cómo haces? Y, ¿cómo, y tú dirás, digamos, ¿cuál es la seguridad? ¿no? Claro. ¿Por qué voy a poner mi dinero ahí? ¿Cómo llega el dinero Justamente ahí? la blockchain se encarga de eso. Es un sistema que nunca ha sido hackeado y está uh, bueno y es estándar internacional, en realidad de muchos bancos, utilizar la criptografía, que es lo que nos ha heredado esta tecnología blockchain. Es decir, que estamos hablando de niveles de seguridad altísimos. ¿no? ¿Qué es la criptografía? Bueno, la criptografía en realidad es que cuando yo te mando un mensaje, o en este caso dinero, el, el mensaje o el dinero va a estar eh, cifrado, ¿no? Es decir, va a estar en un código que cualquier persona puede agarrar y sacarlo. Un hacker puede intentar ver nuestro, nuestros mensajes, pero van a estar encriptados en un nuevo lenguaje. Se pueden intervenir, pero el hacker no va a poder leerlos porque está en un idioma que él no conoce. O sea, el decir que si tú me envías dinero o viceversa, uh -huh. solamente mi cuenta de blockchain Exacto. va a tener la capacidad de descifrar el lenguaje o lo que tú estás enviando. Exactamente, que esto es dinero, ¿no? Entonces, la blockchain se encarga justamente de que nadie hackee y nos dé incentivos económicos y, bueno, y además que está basada en leyes naturales y una matemática con grados de entropía extremadamente altos, que en realidad son, son sistemas de seguridad que gozan nuestros actuales bancos, ya sean los bancos privados o bancos centrales. Entonces, de la seguridad es algo de lo que no se puede dudar, ¿no? Uh -huh. Lo que sí, como te decía, el, además de darnos esa seguridad, nos ha dado uh, el hecho de que podemos tener eh, dinero virtual en cualquier eh, bueno en cualquier lugar del mundo y además mandarlo de forma gratuita, algo que no podemos hacer con los dólares. Si yo quisiera mandar 100 dólares, por ejemplo, a mi abuelita Japón, la comisión bancaria es de 150 dólares aproximadamente. Mm. Es decir, necesito 100 dólares y aparte 150 dólares para mandar. Estoy haciendo fugar del país dólares, si te das cuenta, ¿No? Y estoy asumiendo costos elevadísimos para mandar dinero. Mientras que con el dinero virtual, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar bolivianos, comprar dinero virtual, le mando a mi abuelita a Japón, mi abuelita en Japón lo recibe gratuitamente en menos de cinco minutos y lo cambia a yenes y va y se compra pescado. ¿no? Mm. Entonces, la comisión va de 150 dólares baja a cero entonces la, la, te das cuenta es una es un ahorro brutal de dinero ¿no? ahora eh, esto ya se está utilizando en el mundo sí qué ya experiencias estaba. son las digamos más palpables que tenemos de repente claro ahora tú dabas el ejemplo de eh, yo quiero hacer un giro a mi familiar o mis familiares en el exterior del país quieren hacerme un giro uh -huh. que es lo como, como o viceversa. habitualmente o viceversa eh, hay el ¿Hay ejemplos en, digamos, en la región o entre países si ya se está comerciando, entre Por empresas? Por supuesto, claro. Eh, se mueven 11 billones de dólares en 24 horas. O, o, eh, otra vez, la cifra. 11 billones de dólares. ¿no? ¿En, ¿En 24 horas? En 24 horas. Es un movimiento brutal. Es decir, el PIB eh, en realidad es... En temas de volumen, eh, el PIB de Bolivia en el 2002 era de 43 mil millones. Sí. Entonces, estamos hablando de cifras realmente astronómicas, ¿no? Es decir, en, en cuatro horas, en realidad, en cuatro días, perdón, se mueve el PIB de Bolivia. Entonces, son, son mercados con extremada liquidez, ¿no? Que funciona, además, es una tecnología que tiene una construcción de hace más de 40 años. No es nada nueva y viene funcionando desde el 2008 y no ha sido hackeada hasta la fecha. ¿No? Es decir, no hay forma de hackear porque se necesita mucha electricidad y poder computacional de un continente para intentar hackear a todo el Internet mundial, digamos. ¿no? La única forma es apagando el Internet y creo que es algo muy difícil que suceda de forma global al mismo tiempo. ¿no? Eh, ¿Se tienen, por ejemplo, transacciones a nivel de, de grandes empresas? ¿Se conocen, por ejemplo, grandes empresas que ya están empezando o países de repente, estados, sí. que ya están utilizando la blockchain? Sí, si te das cuenta, ese volumen de movimiento, más de 11 billones de dólares en 24 horas, termina siendo una muestra de que estos que no solamente las empresas, las personas minoristas están, están utilizando ya este sistema. Actualmente, por ejemplo, Argentina, con el problema de la volatilidad, uh, uh, utiliza la gente la blockchain justamente para enviar y recibir dinero con comisiones mucho más bajas porque no puede conseguir dólares. Por eso en Argentina no está prohibida la blockchain o en Rusia actualmente con la crisis de Rusia nosotros no podemos mandar dinero a Rusia porque la red SWIFT internacional está, está sancionada. Claro, por, por el bloqueo de Occidente. Estados Exactamente Unidos. entonces no le podemos mandar a Rusia dinero y tendrías que mandar tú a Turquía para que de Turquía vaya alguien a, de Rusia a recogerlo imagínate. Ahora, Mientras que con la blockchain podemos mandar ahorita a Rusia en menos de cinco minutos. Ahora Quisiera que nos expliques, somos neófitos en este tema. No te preocupes, todo. Yo tengo mis 100 bolivianos, digamos, o mil bolivianos. Uh -huh. Yo le voy a mandar, voy a tomar tu ejemplo, a, bueno, a una tía argentina. Perfecto. Entonces, yo, ¿cómo deposito mi dinero en efectivo en billete? Uh -huh. ¿Cómo lo vuelvo digital para subirlo? De esa subida digital de dinero. Virtual. O, o virtual. Uh -huh. ¿Cómo se vuelve a papel en Buenos Aires. Perfecto. Lo que tú tenías ahorita tus, de hecho, yo podría hacer esta transacción en este instante, tú me das los, a bueno. A cuenta. A sí, tu no cuenta. Hay problema. Bueno, <risa> yo, tengo la, yo tengo los 10 mil bolivianos, además quiero que entendamos eso, no estoy hablando de 10 mil dólares, digamos, estoy claro. hablando de 10 mil bolivianos, ¿no? Entonces los quiero mandar a Argentina. Entro a un exchange, que es un banco virtual, en el cual yo me inscribo de forma automática como crear una cuenta en Facebook o en Gmail. Una vez que creo, en, en, esta, en esta exchange, que es un banco virtual, yo voy a contactarme con cientos de miles de librecambistas que me van a cambiar dinero virtual por bolivianos. Entonces, yo le deposito al librecambista digital los bolivianos y el librecambista digital me va a dar dinero virtual. Yo ese dinero virtual agarro y le mando a mi tía hasta Buenos Aires, inmediatamente, porque ella también tiene su cuenta. Tenemos uh -huh. las mismas cuentas. Le digo, tía, te mando el dinero y le mando. Mi tía va a recibir dinero virtual, ¿no? Y tú dirás, ¿qué va a hacer con ese dinero virtual? Mi tía lo mismo, entrará a su banco virtual, que son exchanges conocidas como Binance, pero tenemos 520 más exchanges, es decir, como bancos virtuales. Entonces mi tía en, en Argentina agarrará los 10, bueno, el, los dólares, bueno, el dinero virtual por el que se ha cambiado y los cambiará por pesos argentinos, con, buscando a librecambistas. Como vas a la Camacho o a cualquier casa de cambio a buscar un librecambista que te cambie dólares, o pesos argentinos o lo que sea. Lo mismísimo, solamente que tenemos un foro ahora, ¿no? Que es en este banco virtual donde yo me contacto con miles de librecambistas en Bolivia. Son confiables. Totalmente confiables y además están en un sistema y en un... Esa es la blockchain, ¿no? Cada vez que alguien me pregunta, ¿es, ¿es seguro? ¿Es confiable? Sí, más que tu banco, ¿no? Porque utilizan la criptografía y estándares internacionales de seguridad, ¿no? Ahora, ese dinero virtual... Sí. Eh, ¿Son las criptomonedas o no necesariamente? Sí, es un tipo de criptomoneda. Bitcoin, por ejemplo, muchos confunden que Bitcoin es como que la única criptomoneda. Bitcoin ha sido el primer proyecto que se ha creado y históricamente ha sido un proyecto muy interesante, ¿no? Y muy valorado, de hecho, nos vale, ha dejado la tecnología. El crecimiento fue exponencial. De sí, valores. más de mil por ciento, ¿no? Entonces, eh, pero fracasó, fracasó como medio de intercambio por ser muy volátil. A diferencia, y, y pasó el tiempo y este mundo virtual va evolucionando y se dio cuenta hace cuatro años de que lo mejor era crear un dinero virtual estable era mucho mejor que tener un bitcoin que está oscilando y tiene un tipo de cambio muy volátil claro, que se comporta como una moneda normal en el mundo diríamos en realidad es, que se comportó porque fue muy volátil es un activo muy volátil no en realidad eh, y en realidad se dieron cuenta el mundo virtual agarró y dijo hagamos algo estable una moneda estable muy parecido a la, a la, al boliviano si te das cuenta el boliviano es una moneda estable y la estabilidad que ha creado el boliviano es muy, muy, valio, muy valorada ahora en el mundo. De hecho, ¿no? porque si te das cuenta, Bolivia actualmente está gustando de... Tendremos un pequeño momento de inestabilidad en este momento, en este preciso momento. Pero hemos tenido un año y medio donde todo el mundo se estaba cayendo, tenías problemas de comida, el caso de Perú y tenemos cientos de casos en el mundo. Mientras que Bolivia estaba tranquila, mantenía sus precios totalmente constantes porque tenía menos estaba más alejada del mundo externo gracias a su tipo de cambio estable, ¿no? Entonces, imagínate, la misma lógica ¿no? de tener esta estabilidad en tu tipo de cambio ha sido como una especie de, de inspiración, ponte, para crear igual criptomonedas estables, ¿no? Y que han resultado ser un éxito. Y han pasado todas las pruebas que tendrían que pasar por los niveles de seguridad y dentro de los incentivos económicos y demás, ¿no? Ahora, mira, eh, casando un poco este tema con la realidad... Eh, diríamos diaria eh, no quiero decir que esto es irreal, claramente ya es más real es y más actual que, que sí. cualquier otra cosa pero, eh, por ejemplo, en los días pasados el presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva en una reunión con su homólogo chino, decían Xi Jinping, decían, ¿por qué tenemos que seguir usando el dólar para nuestras transacciones comerciales, como países? Empezaremos a usar el real brasileño y el yuan chino, eh, ¿Esta puede ser una salida a eso? De hecho, él está pensando justamente en eso. ¿Cómo unes el real brasilero con el yuan chino, Con un dinero virtual. Ese es tu puente. ¿no? Actualmente es el dólar tu puente para unir el, el boliviano con el yuan chino. Entonces los brasileños ¿no? tienen que buscar dólares para comprar eh, tasas a China, Exactamente. que les vende, ¿no? Entonces estás utilizando dólares en tu transacción. Actualmente nuestros comerciantes, que son enormes, una, una cantidad enorme, Va y busca dólares en el mercado para mandarlos a China y traer mercadería, ¿no? Actualmente es lo que se propone en el libro, de que se permita, por ejemplo, a, nuestros, a los comerciantes o a las empresas utilizar la red blockchain para que en vez de utilizar el dólar, como dice justamente Lula da Silva, en vez de que utilizamos el dólar, utilizamos un dinero virtual que es gratuito y una tecnología que es gratuita. No tenemos que invertir un solo boliviano en esta tecnología. Es como que tú te conectas al internet y ya la tienes gratuita. Entonces... Justamente Lula también, se, y no solamente Lula, varios inversores, varios presidentes, tenemos el caso de El Salvador y tenemos muchos casos de bancos centrales en el mundo que están en este proyecto ya. La ventaja, creo yo, es de que independientemente yo me he adelantado a, estos, a estas investigaciones que están haciendo muchos bancos centrales en el mundo y nuestro banco central tiene la suerte de tener una investigación de punta y de vanguardia para aplicarla de forma inmediata y a su favor y además en un contexto que le conviene esto le va a permitir al, al Estado boliviano ahorrar más de 10 millones de dólares anualmente solamente en envío de comisiones que pagamos a la red SWIFT. A ver, eh, solamente ¿cómo es eso? El, el Estado boliviano manda dinero a las embajadas para pagar a sus embajadores, para pagar alquileres, materiales, etcétera. Entonces tenemos que mandar dólares. Cuando mandamos dólares, el Estado tiene que pagar comisiones igual que cualquier mortal. ¿no? Por hacer el giro, diría. Exactamente. Entonces, si tú sumas, paga 10 millones de dólares de forma anual. Esos 10 millones de dólares obviamente salen y se los queda a la empresa SWIFT, que es una red internacional de, mil de 1970. Entonces, ahora más bien se le propone al Estado, ya no utilice la red SWIFT, guarda tus dólares en tu bóveda porque los necesitas, ¿no? Y utiliza dinero virtual. Utilizamos nuestros bolivianos, los cambiamos por dólares virtuales y mandamos a nuestras embajadas. Nuestras embajadas reciben los, los, el dinero virtual, perdón, para recibir la embajada lo va a cambiar si lo mandamos a Rusia. Nuestra embajadora en Rusia recibirá dinero virtual y lo cambiará por rublos. Y con esos rublos ya pagará salarios, pagará sus alquileres y demás. no Tengo dos preguntas más así cortitas porque ya nos excedimos. Mira sí, que no, nos has abierto la es cabeza. Es Impresionante. Sí. Eh, uno, ¿cómo y quién determina el, el valor de ese dinero? Es decir, ¿cuántos bolivianos equivalen a X cantidad de ese dinero virtual? Versus cuántos reales brasileños, cuántos sol peruano o pesos argentinos, ¿no? Esa sería una. Y la otra es, si hay todas estas ventajas, ¿por qué Bolivia hasta ahora se resiste a, diríamos, legalizar o blanquear esta relación con el dinero electrónico? A ver, voy a responder la última. Primero, eh, yo creo que el Banco Central lo que pasa, eh, bueno, y creo que es un pro, bueno, no es un problema. Eh, en Bolivia estamos... Eh, de alguna forma trazados en temas de investigación, ¿no? Entonces esto necesita investigación y a veces se toman decisiones sin conocer. Eh, de todas maneras, estoy muy al pendiente de, de lo que hace el Banco Central de Bolivia, por ejemplo, y ellos están comenzando a investigar y a, y a ver qué es cómo, cómo, cómo se va a resolver esto. Y no está mal tomar una, una primera medida precautoria, es decir, prohibámosla, ¿no? Y, y además la prohibición no va hacia mí, yo compro Bitcoin compro criptomonedas y no voy a entrar a la cárcel. La prohibición va a ser las entidades financieras, es decir, que, no, que eso no prolifere hasta que realmente lo estudiemos y tomemos decisiones que me parece también lo más correcto. Pero es momento de irlas tomando, ¿no? es momento de investigar, invertir, porque hay que invertir en conocimiento en esto, no hay que invertir en tecnología ni en nada más que en personal capacitarlo, y ponerlo en marcha y, y, y es ponerlo en marcha de una forma tan simple como man, comenzar a mandar dinero a nuestros embajadores que tienen problemas en Cuba, a nuestro embajador a Cuba, a nuestro embajador en Venezuela, a nuestro embajador en Rusia, embajador en Irán, no pueden recibir dinero ellos de forma directa actualmente, te das cuenta y podemos utilizar esta tecnología para hacerlo de forma inmediata entre ellos y hablamos ya de una soberanía financiera ¿No? que es fantástica y que va acorde con un gobierno digital que es el que se está proponiendo actualmente. ¿No? Eh, sobre los tipos de cambio, que es decir, ¿quién determina los tipos de cambio? Es como que yo te pregunte, ¿quién determina los tipos de cambio aquí en la Camacho? ¿No? A las señoras o a los señores que están cambiándote dinero. El mercado. ¿no? Esos son mercados totalmente entre comillas, totalmente eh, libres y regulados por algoritmos, además. No hay un ser humano que, que, que, que, que esté controlando la seguridad o los tipos de cambio. Son algoritmos computacionales que son mucho más fiables que nosotros. Son la, las computadoras, lastimosamente... Tienen menos intereses, además, de sectores ex particulares. No, exactamente, y eso en realidad define toda la política monetaria. ¿No? Es decir, si tú tienes un mal gobernador y quiere emitir más de lo que debe, tienes un problema ¿no? Las computadoras no van a caer en ese problema ¿no? Ellos tienen que emitir tal cantidad como se ha programado y mantener la estabilidad como se ha programado ¿no? Entonces es muy interesante, espero que puedan asistir Me parece que es un libro, como te digo, de vanguardia eh, No solamente para, para Bolivia, sino para todo el mundo Y tenemos que estar felices de poder tener un producto de este tipo, ¿no? Así es, bueno, Ajá. son 200 páginas 200 páginas, en las que tu investigación explica eh, esto que para Bolivia es vanguardia, para en otros mundo, sí. en otros países es, es el día a día. Sí, ya es el día a día hace cuatro años en otros Imagínate. países, entonces ya tenemos que entrar a esto. ¿no? Bien, mañana será la presentación entonces de Centralizando la Blockchain. Eh, la invitación, por favor, Oscar. Muchas gracias. Bueno, de nuevo mañana a las eh, 18.30 en el Paraninfo Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés. Más bien, un aprovecho para agradecer a la carrera de Economía de la, que nos ha ayudado un montón y al Instituto de Investigaciones Económicas que también ha apoyado el evento. Los esperamos, eh, sobre todo a los estudiantes que, y, a, y, a, y a profesionales del Banco Central, del Ministerio de Economía, igual estar presentes para ver cómo es que esto puede ayudar. Es una herramienta financiera, una herramienta de política monetaria que les puede caer de maravilla y además es gratuita, no, no hay más que decir. Bien, yo he estado ojeando el libro y, y claro, la verdad que hay que tener un previo conocimiento de, de la economía, de la economía mundial, de qué son las criptomonedas de la blockchain, eh, pero la verdad está, explica muy bien hasta donde llegué. Eh, bien. Prometo. Por sí, favor. Y, y cualquier cosa te escribo por en favor. algún momento y te digo, no entiendo esta parte que me estás queriendo explicar. Eh, no, eh, muchas gracias, Oscar, por estar a ustedes, esta noche. A ustedes, más bien, muchas gracias por y la conversación. Mil cobertura. felicitaciones por este tremendo trabajo. Muchas gracias, muy amable, más bien, por todo. No, muchas gracias a ti. Entonces, mañana, 18:30. 18:30, para Ninfo 18 Universitario en la UMSA. Bien. Eh, me imagino, no sé, si tienes programado ir a otras regiones del país más adelante a presentar también esto. Eh, bueno, vamos a ver, vamos a intentar hablar con, sobre todo con las universidades públicas que están un poco más abiertas a siempre brindarnos espacios y, y, y bueno, por el tema de los estudiantes, que, que me parece fundamental... El hecho de pasar el conocimiento ¿no? Y, y, y divulgarlo, y sobre todo dentro del territorio nacional. Entonces ya estaremos pasando y ya te avisaré, pero por el momento eh, yo creo que vamos a hacer en la Ciudad del Alto con, lo, con la UPEA, entonces igual a estar atentos. Bien, no, por supuesto, estaremos atentos. Oscar Olmedo Chuquimia, muchas gracias. A ustedes, muchas a gracias. Buenas noches. Eh, economista, analista y operador de la Bolsa de Valores de Nueva York, además especialista en blockchain y banca central, es el autor de Centralizando la Blockchain. La genealogía, historia no contada, del dinero virtual. Dice, no solo devela el nuevo mapa del dinero del siglo XXI y los dos mundos en los cuales existimos, el mundo actual, espacio-tiempo determinado, y el mundo virtual, eh, sino también devela la inmutabilidad e inmunidad de la tecnología blockchain, que está cambiando los sistemas de pago internacionales, el uso del dinero fiat y las políticas económicas de los estados. Un libro bastante, bastante recomendable que mañana oficialmente será presentado en la UMSA. Así que la invitación para que puedan participar. 21 horas, 27 minutos, nos vamos a una pausa y al volver vamos a meternos al otro mundo. Hemos estado en el mundo virtual y de la economía de la mano de Oscar y de la mano de nuestro querido Remy estaremos en el mundo del deporte y un poquito más adelante en el mundo paralelo con Iván. Así que tenemos mucho más todavía.